Hola, buenas tardes. Estamos extrañados porque estamos buscando el canal de bonus, ¿vale? Y al parecer ha sido... <coughs> ha desaparecido, ok. Um... Por un tal Cristiano Ronaldo, los vídeos han desaparecido. Estoy suscrito a él, evidentemente. No porque esté suscrito a Cristiano Ronaldo, Dios me libre de que me gusta el fútbol y um, no sabemos a ver si el canal de calceto sigue todavía bien calceto rap el culano el canal este parece que no está tomado entonces no, sa no, sa no sabemos nada más vale entonces ante cualquier duda pues ya lo comunicaremos por aquí aunque mi canal no suele hacer vídeos, pero por si acaso lo pondré como bonus tv y tal y cual, por si abre algún canal nuevo para que se encuentre rápidamente. Un saludo.